Vamos a comenzar, todavía no empezamos, todavía no empezamos, pero tenemos un problema, YouTube no me está dejando transmitir en vivo, no sé por qué, me bloqueó, dice que hasta mañana no puedo hacer nada, eh. muy mal por YouTube, no sé por qué, estoy revisando acá en la computadora cuál es el problema, Dice que me, me toma como que no estoy online. Así que vamos a tener que hacer la transmisión en Facebook. Voy a agregar el Instagram de a poquito. Y el Zoom. YouTube me dejó afuera. A ver. Vamos a ver Zoom. No, este lo borramos. Zoom. Primera vez que uso Zoom. Así que me voy tomando mi tiempo tranquilo. Porque por eso empecé un ratito antes. Porque me encontré con este problema. Me encontré con este problema. Hola. Hola. Hola, hola, hola, hola, hola. Sí, hola. hola, hola, hola, hola. Muy bien. El zoom lo inicié igual. Eh, el que no me deja ingresar es YouTube, así que comenzaremos en un ratito ya. Me gusta empezar siempre puntual, pero YouTube me dejó afuera. Me dejó afuera YouTube. Así que bueno, quedamos afuera de YouTube. No me deja. Estoy poniendo acá. Estoy poniendo acá un aviso a la gente de YouTube. Que YouTube no me deja. YouTube no me deja pasar la transmisión. Así que vamos a comenzar. De todas formas, puse una música relajante. Vamos a ponerlo a YouTube, comunidad, un aviso en comunidad. YouTube no me está dejando hacer las emisiones en vivo. No, le avisamos a la gente de YouTube. Si hay alguien en Facebook, ya puede ir mandando saludos. Si hay alguien en, este, en Zoom, también, acá estamos con Jerry, y ya agregamos el Instagram Mm. vamos agregando el Instagram con tranquilidad oh. mm. live live streaming en Instagram Checking Connection, You are Live en Instagram también ya estamos en la en dos tres plataformas, me faltó me faltó youtube dice que hasta mañana está cancelado todo así que realmente no puedo hacer nada con youtube estamos en tiempos en que el mundo está cambiando las cosas están cambiando vamos a poner esto acá, si hay alguien ahí <coughs> ya me pueden ir avisando está fresquito acá adentro con el aire acondicionado, subimos el aire En la medida que ya vea gente que se está agregando. Vamos a comenzar. En la medida que me entere ya que hay alguien ahí. Ahí dice que hay unos tres ojitos ahí. Bien. Ok, cerramos esto. YouTube me dejó fuera de carrera. Bueno, vamos a comenzar, acá estamos con Jerry, estamos por tomar el mate cuando me, por sorpresa, eh, me dijo que, que no puedo seguir transmitiendo en YouTube. Eh, vamos a hacer algo bastante importante hoy, vamos a enseñar puntos de acupresión y vamos a hacer unos ejercicios. Eh, hace rato yo quiero hacer ejercicios rotatorios y nunca tenía la chance, nunca tenía el tiempo y ahora se dio esa posibilidad en la medida que alguien ya diga que está ahí vayan, vayan contando hola me van diciendo hola, me van diciendo hola muy bien voy cerrando las carpetas de la computadora pues yo quiero empezar ya cuanto antes en general uh -huh. No sé si alguien pudo recibir lo de, lo de la invitación de Zoom. Si ahí está en Zoom, yo lo puedo ver. <coughs> Perdónenme, con la tos, yo siempre sufro de tos, y más en esta época se complica un poco sufrir de la tos. Entonces, ya te miran mal por todos lados. Vamos, vamos a comenzar. Eh, buenos días, mis queridos kinéticos y kinéticas. Hola, Ale, Ale. Acá estamos con Jerry los dos tranquilos mañana creo que anuncian el toque de queda o algo por el estilo acá en Miami, no lo sé ya son las 1 y 5 minutos en Miami, está soleado tiempo deben vender 28 grados por ahí, precipitación 0 grados humedad 61, vamos a apagar el aire acondicionado, porque enfría mucho eh... Bien, todos de 18 kilómetros, pregunto si se escucha bien, díganme si se escucha bien. Es siempre lo que más me importa cuando hago una transmisión online es saber que se está escuchando bien. Tenemos una música agradable de fondo. Vamos a subir un poquito. Tomamos un matecito. Y hoy van a aprender y vamos a hacer ejercicios, hace mucho que quiero hacer ejercicios online. Díganme de dónde hablan. a ver si se agrega alguien al Zoom, eh. mire que en el Zoom yo los puedo ver, el que ingresa a Zoom, ya Zoom, uno se lo puse un poquito más tarde porque me, me conecté un poquito más tarde, ¿no? Eh, díganme de dónde me están hablando, yo sé que estamos pasando momentos bien difíciles, ¿no? Es un momento histórico para la humanidad y único, y todos somos protagonistas de este momento, el mundo va a ser otro después de ahora, muchas cosas van a cambiar, y lo importante es empezar a tomar conciencia, ¿no? Yo hace un par de años empecé a tomar conciencia de que lo más importante que tenía que cuidar es mi cuerpo, es mi salud y la naturaleza, van de la mano. Jorge Alberto Lucero, desde Argentina, Buenos Aires, Loma, Zamora, muy bien. Entonces, yo empecé, empecé a cambiar muchos, muchos, cómo se dice, este... Eh, actitudes diarias, muchas eh, costumbres, a veces uno tiene costumbres que le enseñaron, ya sea de alimentación, perdón, que le, pero voy a acá, ahí está, allí entra una luz mejor de frente que me da, de alimentación, eh, entonces de, de muchas cosas, no sé si estaría enfrente de ustedes si no hubiera hecho todas esas cosas que tenía que hacer y quiero ir compartiéndolas con ustedes para que les pueda servir. Yo les voy a contar, por supuesto que cuando uno hace estas cosas y se dedica un poco al cuerpo, deja de ganar dinero, deja de trabajar. Yo dejé muchos trabajos, dejé muchas cosas. Porque en un momento dije, eh, el cuerpo es lo más importante, es ese vehículo que nos lleva en la vida y lo tenemos que cuidar y responde a reglas, eh, re, responde a leyes físicas y quiero compartirlos con ustedes. Entonces vamos a, vamos a comenzar y mientras yo hablo, mientras yo hablo, les voy a pasar... Este, vamos a hacer los puntos de acupresión o sea, vamos a hacer los puntos de acupresión antes de empezar y yo voy a eh, unas cuantas cosas hay alguien me pregunta en Facebook ¿por qué? en Youtube ¿qué está pasando? y yo les voy a decir que se conecte al Facebook conéctese al Facebook conéctese al Facebook, estoy ahí, eh, vamos a poner Fernando, es eh, Fernando eh, Tango, perdonen un minutito pero hay gente de YouTube que me está preguntando, eh, Fernando Facebook Tango, ¿por qué no estoy ahí? Eh, Facebook.com eh, dash tango. Eh, social red. un momentito, eh. redes sociales, porque le tengo que pasar el enlace, me, me dejó afuera, me dejó afuera. Eh, bien, entonces vamos a empezar a trabajar, me gusta ir derecho al punto, ¿no? no perder mucho tiempo con nada, entonces yo les recomiendo primero estar sentados en una silla, ¿Eh? Y vamos a trabajar tres puntos de acupresión. Y vamos a agarrar, aquellos que pueden, un lapicito. Yo acá tengo un lapicito. ¿No? Y estos puntos de acupresión, y yo se los voy a dejar acá, están muy bien explicados en un video de, en un video de, de YouTube que yo hice hace un tiempo sobre cicatrices eh, así que vamos a empezar ¿cuánto tiempo los vamos a aplicar? voy a poner un cronómetro y los vamos a aplicar por un minuto así que permítanme hacer eh, registrarme en este celular que tengo acá Ups. Pa, eh, pa, pa, pa, pa, pa, pa. vamos a poner el agarran un lapicito ¿Es que no tiene un lápiz a mano lo puede hacer con los dedos yo recomiendo hacerlo con los dedos primero siempre porque generalmente abarcan más superficie, es más difícil errarle al punto. Ok, vamos con esto. Entonces yo acá te voy a poner un cronómetro y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar, ¿no? Eh, eh, es, eh, esto es importante también, cuando se van a aplicar puntos... Hola, ¿qué tal? Ya hay gente que me está saludando en Instagram. Alan Zuni Hidalgo. Este. Vamos a ver si ingresó alguien, eh, eh, todavía no sé no ingresó nadie en Zoom. En Zoom yo los puedo ver, el que ingresa en Zoom, está el enlace en las descripciones de mi, de mi Facebook y mi YouTube, me puede ver y yo lo puedo ver. Este, y hasta me pueden preguntar. Eh, es Siempre antes y después de, de aplicarse estos puntos, es muy importante, siempre tomarse la presión. Hay unos, tom para tomarse la presión, hay unos eh, aparatos que se usan para la muñeca, que son aparatos personales, yo no tuve tiempo de, de buscar el mío, pero es un ejercicio para que ustedes vean cómo es su presión antes y después del aparato, después de la aplicación de la acupresión, ¿eh? eso es importante, yo generalmente siempre he utilizado la técnica del de MPS, lo utilizo mucho y cambia la presión bruscamente, Entonces, a ver, me están llamando por teléfono. Hola Alejandra, por favor, conectate en el Facebook que, o en el... ¿Algún problema? El Zoom no anda, dice que estás en progreso, no me deja entrar, no me ha aceptado. Bueno, el número ese. déjame ver. Debe haber cambiado de meeting. Déjame sí. a ver qué voy a ver. ¿Qué pasa? Claro, ese meeting no funciona más. Okay. Uh, me, no me funciona tampoco el Zoom. A ver, un momentito. Esto se me complicó. Es que es la primera vez que manejo toda esta... Es tantas redes sociales, en un, se me complicó todo. Hoy. Pero vamos a resolverlo. Entonces, vamos a comenzar. Zoom, Zoom, Zoom. Vamos a ingresar a Zoom. Un momentito, nuevamente. Menos mal que alguien me llamó, parecía que no estaba funcionando el Zoom. Ok, Zoom US. Ajá. Uh -huh my account, vamos, en, está todo en inglés esto eh. host meeting, eh, digo, eh, perdónenme esto esto es nuevo esto es nuevo si no voy a tener que no sé qué pasó, allá, no sé cómo funciona el zoom, estoy, acá dice que estoy conectado y me llamó alguien diciendo que no estoy conectado eh. Le voy a dejar un mensaje a esta persona. Eh, fíjate si te podés conectar en el, en, el, en el Facebook entonces. Muy bien, seguimos. El Instagram, capaz que se cortó. Ahí ah. seguimos con el Instagram. Eh, me, me, alguien me está preguntando sobre... Oh, oh, tengo un montón de explicaciones en mis videos sobre el, cómo se dice, cómo funciona el el eh, que no lo voy a explicar hoy, porque hoy quiero hacer ejercicios y, y aplicar los puntos sin el, sin, el, sin el aparatito. Se me complicó todo esto. Zoom. Vamos a ver. Y el password. Entonces, ¿qué pasa? Dejame un momentito, porque estoy tratando de ver si me conecto en el Zoom. Es la primera vez que hago esto. Eh, así que eh, vamos a ver. No sé ni no me acuerdo ni el password ahora. Qué complicado. Parece que la gente no puede entrar. Eh, ah. A ver, acá dice que yo, yo ahí en la. Bueno, se complicó, qué lástima, yo quería poder verlos y poder explicarles los ejercicios y corregirlos, pero soy nuevo con todo esto porque los tiempos están cambiando y a Mirin es que de la meeting. No sé, no lo sé. Voy a seguir con la gente de Facebook entonces y con la gente de Instagram. Seguiremos con Facebook y con Instagram. Lamentablemente voy a tener que hacer más pruebas con lo del Zoom. Porque acá dice que estoy online en el Zoom, pero aparentemente... Eh, no... A ver, invite... Eh, en meeting. Muy bien, y ella me está pidiendo que haga otro meeting. Ay, ay, ay y me pide de nuevo el password a ver, un segundito la, la, que, la que voy a hacer en el zoom algo más simple, esta otra computadora me ingresa mucho más rápido sign in. ahí dice, fíjense si, este, fíjense si ahora pueden, desde la otra computadora lo estoy probando a ver, en esa computadora ingresa mejor. ¿Alguien me puede ver? Se complicó todo. Se complicó. Estar vídeo. Bien, lo puse desde otra computadora. No sé si si se pueden ver, si me pueden ver, si pueden ingresar, el ID del meeting es 229988361 bueno, discúlpenme, Sí, bueno ya estás en Facebook, fenómeno, vamos a, vamos a comenzar entonces el, el punto es así, vamos a, vamos a aplicarnos los puntos es importante no usar reloj no tener nada en la muñeca porque vamos a trabajar con la muñeca entonces este se llama el triángulo de oro y cuál es la razón de esto tenemos tres puntos de acupresión acá en la muñeca ¿sí? yo voy a aplicar un lapicito yo voy a ir a aplicar un lapicito ¿eh? en cada uno de esos puntos podemos aplicarlo con los dedos vamos a ubicar rápidamente rápidamente ven el pliego el pliegue de la mano ¿Sí? el pliegue de la mano Vamos a ver un pliegue, un pliegue y un segundo pliegue. ¿Eh? Vamos a ver un pliegue y un segundo pliegue. Esto es importante cada vez que uno, antes de empezar a hacer un ejercicio de relajación, como lo que vamos a hacer hoy, o de respiratorio, es trabajar estos tres puntos. Antes de empezar de hacer cualquier tipo de ejercicios, trabajar estos tres puntos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque. El, el, el primer punto es el corazón 7 que se llama el shenmen es el valium point el punto del valium está cerca del, del, de la zona cubital de la zona cubital ahí el corazón 7 ¿eh? entonces está en el segundo pliegue no en el primero en el segundo pliegue por de, por van a ver cómo hay como un tendoncito acá un tendoncito sí ahí pegado al tendoncito sí, bien eh, eh, lo único que uno puede apretar el dedo y le vamos a dejar por un minuto ahí eh, ya voy a marcar el tiempo voy a marcar el tiempo un minuto un momentito pueden hacerlo con un lapicito o pueden hacerlo con el dedo <risa> qué es el punto del value es un punto que para los que hablan mucho tengan cuidado que dicen que relaja, que abre la lengua ¿eh? entonces es el es el punto del corazón si ¿sí? antes de pelearse con alguien aplíquense este punto es, el, es, es la puerta sigan apretándose el punto eso, mientras voy hablando sirve para la ansiedad la depresión ¿Eh? La falta de sueño. Hay que tener cuidado de no apretar. Si sienten un pulso, córranse un poquito para el costado. Si están muy adentro, van a sentir el pulso de la arteria. ¿Eh? tiene que correrse para el costadito. Ahí. Entonces mantenemos apretados ahí. ¿Eh? Un minuto. Fenómeno. Pasado el minuto. Ahora vamos a hacer, un momentito, estoy viendo acá la gente de Instagram, vamos a hacer el segundo punto, que es el del pulmón 9. Este sirve, yo lo utilizo mucho, como a veces sufro mucho de la tos y de asma, no sé si asma, pero de alergias, está en la otra punta, en la punta radial. ¿eh? Acá, en, el, en el, sobre como mostramos recién, mostramos recién ahí. ¿sí? En la, segun, en la segunda en grieta, eh, grieta que pasa y mantenemos un minuto ahí apretando, eh, sirve mucho para la tos, es el, es el meridiano del pulmón entonces qué pasa sirve para mucho para la flema yo tengo siempre todos con flema entonces me aplico siempre este punto sigan teniéndolos a 15 segundos Vamos a aplicarlo por un minuto, síganselo aplicando, el nombre del punto es Taiyan. se lo siguen aplicando, síganselo aplicando, no dejen de aplicárselo. ay dios, vamos con esto entonces ya casi terminamos vamos al tercer punto vamos a ir haciéndolo en las dos muñecas un minuto después cada uno con el tiempo lo puede hacer dos o tres minutos yo siempre utilizo la técnica MPS porque necesita solo 10 segundos Ney el punto del pericardio 6 ¿eh? es para las náuseas este punto la segunda grieta ahí ¿eh? es como que quebramos la muñeca un poco, ponemos tres dedos de la otra mano y justo donde cae por, por, por donde cae el otro dedo, ahí, ¿eh? ahí no sé, no hay nadie en el zoom. Se me, se me falló el zoom hoy. Entonces ahí apretamos. ¿eh? Observen ahí, hay como un pocito, en el medio, justo en el medio, ¿eh? en el medio, tres dedos de la grieta ahí, ¿eh? ahí, si yo hago esto voy a sentir si yo hago este, esto voy a sentir como que hay un pocito, generalmente los puntos de acupresión están donde están, un un, hay un pocito, aprieto un minuto, listos, largo el minuto, síganse apretando, ahí, para cualquier tipo de, eh, de ejercicios que vayan a hacer, es bueno que se... Apreten estos tres puntos, yo sigo hablando, ustedes se siguen apretando, me aprieto ahí. Hoy leí una frase muy interesante que dice que nuestra mayor gloria no es caer, sino levantarnos cada vez que caemos. Confucio. Sigan así apretando, quedan 30 segundos. Recuerden que estos videos son consejos de salud, no reemplazan, no reemplazan a su profesional, Ve a su kinesiólogo, a su terapeuta. Yo sé que estamos en tiempos difíciles. Ahora vamos a empezar a trabajar mucho online. La gente se está organizando acá mucho para empezar a trabajar online. Les quedan 7 segundos. Síganse apretando. Acá quien les habla, Fernando Soutulio, licenciado kinesiólogo, terapeuta físico. Muy bien. Eh, con respecto a las preguntas que me están haciendo cortamos vamos a la otra mano si ¿Sí, son diferentes las agujas sí, son diferentes las agujas al, a, la M, a la terapia MPSP vamos al Valium del otro lado lo voy mostrando lo voy mostrando disculpenme si lo del zoom no... youtube me, me bloqueó, me dijo hasta mañana no puedo hacer nada Zoom la primera vez fallé y no supe cómo hacer rápidamente otra invitación porque tengo instagram facebook youtube y, y no soy tan rápido todavía con todo esto ¿no? ah, quiero mandar un saludo a todos los médicos enfermeras fisioterapeutas porque los fisioterapeutas trabajan mucho con patologías respiratorias ¿no? yo he trabajado muchos años atrás y trabajamos hay muchos que trabajan intubando sacando secreciones de los pacientes así que durante esta crisis debe haber muchísimos fisioterapeutas también trabajando un saludo a todos los profesionales de la salud que están ayudando a la gente bien vamos a cambiar ahora vamos a ir reset vamos a ir al pulmón 9 recuerden que si lo hacen con el dedo y sienten un pulso tienen que correrse hacia el costado de afuera ¿eh? y siempre es bueno tomarse la presión mientras hacemos esto porque porque podemos ver antes y después si hubo un cambio de presión otra cosa que es importante es, es este que les iba a decir me eh, en este momento esto te relaja ¿eh? esto relaja mucho porque te abre toda la zona del pecho sobre todo el punto del pericardio 6 pericardio es el tejido que cubre el corazón entonces si vos tenés náuseas o problemas también que te afectan al pecho es bueno aplicarse estos tres puntos muy bien, ya quedan unos segunditos vamos a continuar con el tercer punto que es el del pericardio 6 corto reset Start. muy bien, que sería acá como dijimos tres dedos, tres dedos, tres dedos, tres dedos, si sí, tres dedos, ahí hay un pocito, hay un pocito, ah ya me acordé lo que iba a decir, es que siempre eh, por lo menos dentro de lo que yo pude averiguar cuando uno va al sentido de las agujas del reloj eh, generalmente es, es como que está aplicando en negativo, está aplicando en el sentido que circula la, la energía entonces uno puede hacer, puede aplicar directamente la presión o puede aplicar en el sentido contrario, eh, perdón, a favor de las agujas del reloj. ¿Eh? Yo no sé si hay más gente hablándome ahí en, en el Instagram. Mantengo. Lo tengo apretado muy bien listo ya terminamos con la parte de ejercicio ¿no? con la parte de perdón de la de lo que es ejer, lo que es acupresión ahora vamos a empezar un poco con los ejercicios eh, eh, bueno, yo generalmente en mis videos divido todo en, en lo que es teórico y práctico pero hoy vamos a ser práctico y no vamos a ser teórico ¿eh? entonces eh, eh, es muy importante siempre me inspira mucho porque es, él es la estructura en la cual yo trabajo. Muchos de estos ejercicios que vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer lo más rápido posible, es, a diferencia de yoga u otros ejercicios que tal vez ustedes puedan aprender eh, estos son ejercicios para desbloquear las articulaciones. Entonces lo primero que hicimos son los seis puntos en las dos manos para que se abra toda la zona del pecho Ahora sí podemos empezar a trabajar sobre, el, sobre, el, sobre el, eh, la parte respiratoria, porque primero enviamos la orden a que todo esto se relaje. ¿eh? Entonces vamos a la parte biomecánica. Eh, aquellos que quieran saber más, después de, pueden bajar mi guía de vida. Yo se la, les voy a dejar un, ahí un, un, ¿cómo se dice? Un, un link. Recuerden que para la cultura oriental, eh, eh, lo que entra por la boca es el, eh, cuando respiramos y por la nariz es el chi eh, es la energía vital para la cultura occidental lo que entra evidentemente es aire y el aire necesita hacer un intercambio gaseoso ¿está? nos encontramos en este momento con una, un virus que anda como todos los virus, la bueno, mayoría de los virus que atacan el aparato respiratorio por lo tanto hay que tener un aparato respiratorio lo más sano posible ¿eh? vamos a empezar a trabajar de la siguiente forma eh, primero Vamos a sentarnos derecho y acá, en muchos ejercicios, acá abajo, yo hago este ejercicio mucho, no creo que se los pueda mostrar el ejercicio acá abajo, que es de anteversión y retroversión de la pelvis, ¿eh? anteversión para adelante y retroversión para atrás, anteversión para adelante y para atrás. Cuando estamos sentados, es bueno hacer anteversión de la pelvis ¿sí? y movilizar anteversión y retroversión unos 5 o 6 veces. ¿eh? Esto yo lo llamo el desbloqueo lumbosácra empiezo ¿Eh? a trabajar la pelvis 4, 5, 6 veces para que desbloquee allá abajo ¿Eh? ahora vamos a hacer el, des el desbloqueo eh, cráneo con, el con la cervical que sería hacer el mismo movimiento que hacíamos con el lumbosacra acá abajo pero acá arriba ¿eh? Hice un pequeño movimiento que mejor si cierro mis ojos y me concentro bien bien acá arriba como, queri como queriendo llevar la cabeza pero no mucho es un toquecito luego cinco o diez veces bien esto es para desbloquear abajo y desbloquear arriba la cadena ¿eh? para qué desbloquear abajo 4, cinco seis veces desbloqueo arriba cuatro cinco o seis veces, me tengo que concentrar acá, ¿eh? acá, acá, acá bien arriba, acá bien arriba, ¿sí? Abajo, estamos trabajando las dos puntas de una soga, ¿eh? las dos puntas, entonces ahora vamos a hacer otro ejercicio y es el ejercicio del, ¿qué tal Gustavo? ¿cómo estás? Armando, gusto en verte, vamos a hacer otro ejercicio, este ejercicio yo lo llamo y lo puse, está en mis videos limpia parabrisas, que es cuando yo empiezo a hacer este movimiento. Todo esto lo estamos haciendo en un orden por una razón. Antes de empezar a trabajar ejercicios respiratorios, desbloqueamos energéticamente, desbloqueamos físicamente los diferentes niveles vertebrales. ¿sí? Si ustedes se ven acá, Jerry, un momentito, levante la cabeza, Jerry. ¿eh? Todo, acá hay un montón de articulaciones por donde pasan todos los nervios. Vamos a sacarte... En la peluca, acá hay un montón de articulaciones por donde pasa todos los nervios. Entonces lo importante es empezar a desbloquear esas articulaciones. ¿eh? Entonces ese ejercicio que yo enseñé mucho, el limpio parabrisas yo lo utilizo todos los días que me levanto. Todas estas cosas, ¿cuándo aplicarse estos puntos todos los días? Todos los días. Y cuando más, cuando va a ser algún tipo de actividad. ¿eh? Y sobre todo si son ejercicios. Entonces yo empiezo a hacer lo que se llama el limpio parabrisas, pero empiezo a hacer a nivel cervical. El eje va a ir cambiando. Observen, el eje está como acá. Me suena, me hace cric, cric, cric, me hace crac, crac, crac. Yo lo voy a hacer. Ahora no importa la respiración. Generalmente lo hago cuatro o cinco veces de cada lado. ¿Ah? Y de golpe ese, y recuerden siempre mantener la movilización lumbosacra y de golpe voy bajando al nivel un poco más acá el eje, o sea que voy incorporando cervicales superiores e inferiores 5 o 6 veces, esto no es para musculación ¿Qué variante le puedo agregar a este ejercicio? Una cosa que yo hago mucho es a veces llego a un nivel y al llegar al nivel hago lo que llamo el isométrico extendido, que es un poquito más. Y ahí sí agrego respiración. Llego a este nivel. Llego a este nivel. ¿Cuántos puedo hacer? Cuatro o cinco pies de cada uno, ¿qué pasa ahí? esto es como una auto maniobra quiropráctica, yo cuando llego a este nivel le doy un poquito más, abro, abro, abro, acá, la abro la articulación para que el nervio se desbloquee Como ven, lo hice tres veces. ¿eh? Llego. Este ejercicio se puede hacer en todos los niveles vertebrales. Uno va cambiando de niveles. ¿eh? Eh... Bien. Bien. Eh... Entonces, lo vamos haciendo tres veces, voy al otro lado, bien, ahora vamos a bajar un poco más, cada vez de a poco vamos liberando diferentes niveles hasta llegar, vamos a bajar un poco por acá, entonces el movimiento va a arrancar de acá, ya no va a arrancar de acá, va a arrancar, es como que bajamos la energía Vuelvo al medio en la medida que bajamos vamos a estar ya trabajando más con la parte pulmonar por lo tanto empieza a jugar un poco más la parte de la respiración ¿eh? entonces vamos a inclinar vamos a inclinar vamos a largar el aire pueden sonar los huesos, si sí pueden sonar no importa voy subiendo y cuando voy subiendo voy tomando el aire y cuando voy bajando voy largando voy subiendo y voy tomando el aire y cuando voy bajando voy largando y ahí Largo un poco más. Cuando hago esto, esta zona se empieza a abrir del otro lado. Vuelvo. Y el isométrico extendido. Bien que yo voy bajando cada vez más el eje. Como el aire, mantengo bajo. Tres veces. Como el aire, mantengo bajo. Largo. Como el aire, mantengo, bajo, largo, de a poco voy inclinándome más porque en la medida que voy bajando mi eje, empezamos recuerden acá, fui bajando el eje acá, cuando empecé a partir de este nivel me manejo, empiezo a manejarme más con la respiración se me apaga la luz, seguimos entonces más voy bajando más voy trabajando con la respiración ¿eh? vamos al medio vamos a bajar hacia un costado, tomamos aire largamos recuerden que mientras más trabajamos el aparato respiratorio mejor se mejora mucho el sistema inmunológico tomamos bajamos volvemos a subir como yo manejo la técnica de las rotaciones empiezo a manejarlo esto eh, en diferentes ángulos y en diferentes posiciones ahora por ejemplo podemos hacer lo mismo con la cabeza empezando para trabajar en este flexión y extensión flexión extensión flexión extensión luego cuatro o cinco veces arriba cervicales superiores de a poco voy ingresando cervicales inferiores. Esto siempre lo hago a veces a la mañana. Yo estoy dándole ángulos simples, lo trabajo mucho más ángulos. En la medida que el Acá tenemos el eje ahora, ve que el eje está acá. Antes estaba acá. El eje está así. Voy bajando. que es un eje transversal. allá que bajo el eje se amplifica el movimiento. Estoy, estoy trabajando los diferentes niveles, superior, medio, inferior en la medida que voy, que voy trabajando todos los niveles. Ahora vamos a hacer un ejercicio más. Mantengo, largo hacia atrás. Tomo, mantengo. largo hacia adelante tomo mantengo largo hacia atrás de a poquito le voy agregando lo que yo llamé el isométrico extendido que es largar el aire shh, e ir más atrás shh, shh. Tomo Recuerden que los pulmones son como globos si yo estoy forzando la columna y el pecho tengo que largar todo el aire, desinflar el globo porque si no puedo lesionarme y producir un neumotórax una ruptura de la pleura por lo tanto cuando hago la fuerza tengo que largar el aire Tomo adelante tomo mantengo hacia atrás tomo hay, hay, varias, hay, hay varias variantes y cosas un poco divertidas que se le pueden agregar a estos ejercicios. Yo lo practico siempre. ¿eh? Esto que enseño siempre lo practico. ¿okay? Por ejemplo, cuando voy para atrás, y lo vamos a hacer nuevamente, lo di para atrás, vamos a incorporar la mandíbula. Al medida que yo no solo largo el aire, voy a extender la mandíbula y, y voy a hacer otra cosa. Voy a empujar con mis manos, Puedo empujar de dos diferentes formas, pero vamos a hacer una primero. Todas las fascias hacia abajo, mientras con las mandíbulas voy para arriba. Observe. Tomo el aire. Largo. Vamos a intentarlo de nuevo, manos empujan para abajo, mandíbulas llevo para arriba, estiro toda la fascia, largo el aire, incluso a veces se puede hacer un poco de tomar el aire y largar, tomar el aire y largar, para darle un poco más de fuerza de en movimiento, entonces tomo el aire, atrás, Uno tiene que sentir que esto se estira, ¿eh? estos músculos tienen que estirarse. Ahora vamos para adelante y vamos a hacer lo mismo. Esto se llaman ejercicios autoasistidos. que vendría a ser? Yo me ayudo a yo mismo. Por lo tanto es muy difícil que yo me lesione si yo me estoy ayudando a mí mismo, ¿no? Entonces, cuando vamos para adelante y largamos el aire, al mismo tiempo vamos a poner la cabeza y vamos a estirar. Hay dos formas de hacerlo. Una es con la cabeza o una es con una mano acá y otro acá. Vamos a empezar primero con la cabeza. Tomo el aire. ¿Hay alguien más por ahí dando vueltas? Bueno, tomo el aire. Voy bajando. Tiene que estirar acá atrás, uno tiene que sentir que estira. Hay variantes. Bien, vamos a hacer la otra variante con una mano acá y una mano acá. Cuando yo pongo una mano acá, esta va a empujar hacia adentro y esta va a empujar hacia abajo. ¿Me puede hacer toser? Sí. ¿Eh? Tomo el aire. Recuerden que hago pequeños tomo y largo, tomo y largo al final. Bajo. Vuelvo arriba. Bien. Esas son algunas variantes de ejercicios que pueden hacer. ¿eh? Este, aquellos que quieran suscribirse a mi canal lo pueden hacer. Este, también a, a ponerle un like a mi Facebook, a agregarse en mi Instagram. Entonces, aquel que lo quiera volver a ver, lo voy a poner en Facebook. Después lo bajaré de Facebook y lo subiré a YouTube. No sé, realmente YouTube me dijo que hasta mañana no puedo hacer ninguna transmisión en vivo. Así que, bueno... Eh, después pongan su opinión pónganle un like y pongan su opinión qué opinan de los ejercicios voy a tratar de volver a hacer otro ejercicio eh, eh, en vivo probablemente el sábado que viene lo hagamos o el domingo que viene pónganlo ahora voy a pasar mucho más tiempo en casa ya incluso está bastante tiempo en casa y voy a tener más tiempo para hacer algunas de estas transmisiones y aquellos interesados van a ver también consultas online eh, se llama Telehealth. Vamos a empezar a trabajar acá en Estados Unidos mucho con el Telehealth. Eh, son consultas online en diferentes, para diferentes seguros y lo que sea, consultas particulares, privadas. Ya lo puse en mi website en Salud TV. y lo voy a poner muy pronto también en mi, en, mi, en mi YouTube y en mi Facebook. Bueno, un gusto haberlos tenido. Eh, después pongan su opinión. Y si hay algún tema que les interesa ir tratando en las transmisiones en vivo... Eh, pónganlo también para que eh, yo pueda desarrollarlos un gusto a todos y voy cortando la transmisión no sé si hay alguna preguntita por ahí me dicen que se escucha todo bien y espero que la próxima vez funcione el zoom voy a hacer una prueba antes hasta luego